Ojalá me hubiesen dicho. Ojalá me hubiesen dicho que mi cuerpo no me define. Que tener tetas y curvas no me hace menos hombre. Que la masculinidad tóxica no es el escapa a mi disforia. Porque no necesito la aprobación de todos para ratificar mi existencia. No necesito más amigos machos. No necesito vestirme para calzar en su norma. No necesito fingir gesticulaciones ni tonos de voz. No necesito simular ni aparentar. Porque a pesar de toda una vida queriendo figurar... Mis raíces me siguen arrastrando de vuelta a quien soy realmente. Y ojalá me hubiesen dicho que eso está bien, que no hay nada para cambiar. Pero mis padres no sabían, no pudieron inculcarlo. A mi colegio no le importaba, no quisieron enseñarlo. A la sociedad le resentía, tuvieron que reprimirnos. Me hubiese ahorrado tantas noches de insomnio, tantos ataques de pánico, tantos días en cama... Pero aprendí a decírmelo yo solo. Aprendí a creer en mí. Aprendí que algo tiene que cambiar. Y no soy yo.